Toda historia tiene un lado que nadie conoce. Detalles que ni el mismo protagonista sabe. Sucesos de una difusión tan limitada que incluso Dios desconoce su existencia. Ahí estaba yo. Isaac, junto a mis tres acompañantes, que eran el teclado, un monitor y muchas ideas. Sentados en la sala de mi casa, mientras pensábamos en nuestros asientos en qué escribir aquella tarde. En la sala de mi casa servían banquetes de ideas, ideas de todos los colores, formas y sentimientos, y qué era lo que estábamos pensando. Eso puede inspirarte y dejarte listo para un poco de la vieja ultraescritura. mierda KB Olympics Alcohol. ¿Por qué en las grandes historias beben alcohol y no un vaso de leche? Siento mal el aire libre. Thank <laughs> you. Mierda es el logline. El logline es una frase que describe el concepto general de una historia, tocando solamente puntos muy, muy importantes que son la base de cualquier relato, como lo son protagonista, objetivo, conflicto, acción y si es necesario, antagonista y lugar en que se sitúa. En términos más simples, el logline es el resumen del resumen del resumen. Y este super resumen será la forma en que se decidirá si tu guión es lo suficientemente interesante para ser aceptado o simplemente ser rechazado. De cualquier manera, un consejo para comenzar a escribir y tener menos probabilidades de estancarte, pulir tu logline es la mejor decisión para una mejor historia.